Hay un vínculo estrecho entre nuestro camino espiritual y el proceso de construir un mejor mundo. Por lo menos, esto es el planteamiento del vertiente del budismo que estamos explorando aquí. Y esta es una aseveración interesante y que merece preguntarnos cuál es este vínculo, cuál es la relación entre nuestro desarrollo espiritual que es aparentemente individual y un proceso de, de crear un mundo mejor o distinto. Y vamos a hacer un retiro en el mes de noviembre de una semana para explorar este vínculo y preguntarnos qué es, en qué consiste el proceso de crear un mejor mundo y cómo es que nuestra práctica espiritual puede participar en este proyecto. Y el mundo que tenemos ahora parece estar dirigido hacia codicia, competencia, ¿no? hacia sacar lo peor de nosotros. Y hay una visión alternativa de ajustes que se podría hacer para que el mundo estuviera orientado hacia generar condiciones propicias para nuestra liberación, para nuestra felicidad, para sacar lo mejor de nosotros. Y hay una palabra, un término en el budismo, para mundos o ¿no? formaciones sociales dirigidas hacia ofrecer ¿no? condiciones para sacar ¿no? nuestro potencial más alto, lo más hermoso de nosotros y este término son campos búdicos. Y el texto que vamos a estar explorando al, en el transcurso de este retiro es una exploración de qué es un campo búdico, cómo se genera, este mundo puede ser un campo búdico, y si esto es posible, qué nosotros que vivimos aquí pudiéramos hacer para que ¿no? se convirtiera en ese mundo que anhelamos. Y el, ya que estamos hablando de cómo Hacer los ajustes en el mundo real que tenemos a través de la práctica espiritual es muy apropiado que en este texto, que es un sutra o un discurso canónico, la persona quien más habla eh, es un laico. El Buda aparece al inicio al final del sutra, pero la gran mayoría de las conversaciones y enseñanzas vienen de un comerciante. Un hombre que, que vive en su familia y participa activamente en la vida social o la vida colectiva de su ciudad. ¿Mm? Y este hombre se llama Vimalakirti y es el sutra de Vimalakirti o sutra enseñado por el Vimalakirti. Y ahí esto representa un cambio. No estamos viendo desde la perspectiva de quienes se apartaron del mundo, que se dedican a la meditación, que viven en un monasterio, sino desde la perspectiva de quien vive en el mundo. Y para alguien que vive en el mundo, que está bajo la influencia y lidiando con todas las dinámicas de competencia, etc., un comerciante, ¿cómo es que desde esta posición, desde esta postura podemos estar aportando a otro mundo. Y es también apropiado que dentro de este sutra tenemos un personaje femenino que debate con un monje que representa la ortodoxia del budismo ella debate con él, él está muy respetado y conocido por su sabiduría y cuando resulta que su sabiduría es muy obviamente mayor a la de él, él le pregunta, ¿y tú con tanta sabiduría por qué naciste y estás en esta forma femenina? ¿Mm? Y veremos cuál es su respuesta bastante dramática a esta pregunta. Así que es un, es un discurso donde ¿no? estamos viendo la, los procesos de transformación eh, desde dentro del mundo y, desde, y no desde afuera. Y por lo tanto también es apto que en este sutra... Se aborda no solo qué es un campo búdico, cómo se genera condiciones aptas, mutuas, para nuestro florecimiento, sino las paramitas. Esto, estas pautas para entrenarnos, para ir despertando donde estamos. El tema que del retiro del año pasado y que fue el tema de muchas pláticas eh, en Facebook, en, aquí en YouTube, Facebook, eh, durante los primeros meses de este año. ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo procesos que nos transforman a nosotros y transforman simultáneamente a la sociedad y al mundo en lo que vivimos? Y nuestros acompañantes para explorar este programa. Sí, el Buda y sus monjes están ahí, pero tendremos. Comerciantes, hombres y personajes femeninas de, de gran confianza y gran arrojo para acompañarnos en explorar este terreno. Y también nos estaremos acompañando durante una semana con grupos de discusión y meditaciones guiadas y recitando el Sutra juntos colectivamente y con enseñanzas para ir orientándonos en lo que es un sutra, cómo orientarnos en este mundo y entrar en el mundo de Vimalakirti y esta figura que también nos va a estar dando enseñanzas. Así que te invito, es abierto para todos y te espero en este campo búdico generado por Vimalakirti.